Muy bien, muy buenas tardes a todos También buenas tardes, buenos días, buenas noches A los que están detrás de la pantalla, como siempre lo hacemos Hoy bastante gente en el café Qué lindo, qué grato es ver toda esta presencia de, de, de personas, de por supuesto aquí de Ciudad Victoria. Les voy a pedir después a, usted, a ustedes que tomen fotos ¿no? de la gente para, para mostrar en el video. ¿Mm? Y por supuesto aquellos que están en vivo en nuestro grupo de Manifestación Mística. Hola, gracias por seguirnos. Van a ser solo 10 minutitos, pero como siempre los invitamos luego que vayan a nuestro canal de Manifestación Mística. Entren, terminen de ver la plática y por supuesto se suscriban. Bueno, y comenzamos entonces con este tema, el Hoponopono, la llave para borrar todo karma. ¿sí? Esa llave ignorada para borrar todo karma. Y qué interesante, y qué maravilloso y qué fantástico que esta técnica del Hoponopono haya llegado a nosotros Siendo que surgió allá en la Polinesia, mejor dicho en Hawái, o en aquellas islas de la Polinesia, porque todos estos pueblos estaban emparentados unos con otros y poseían la misma filosofía, la misma visión espiritual. Los invito a ustedes que se imaginen un poquito, que cierren los ojos Imagínense haber nacido en una isla de la Polinesia, en Hawái, haber vivido, haber crecido, qué hermoso las olas, el viento, el sol, el coco ahí nomás extendiendo una mano, los peces muy cerquita, y toda una comunidad maravillosa, no hay amenazas, las únicas son del mal clima, pero vienen cada tanto y ya sabemos porque, bueno, se va, se va sintiendo en el aire, se va sintiendo en la atmósfera, y todos somos hermanos, y todos nos apoyamos, y todos nos ayudamos. ¡Qué idílica esa escena! no Yo creo que si existiese una parte en este mundo, un sitio en este mundo, que se asemejara al paraíso, sin ningún lugar a duda, de Hawái o alguna de estas islas de la Polinesia. Y claro, en esta atmósfera tan idílica, tan paradisíaca, tan maravillosa, de alta vibración, de elevadísima vibración, ¿cómo no se va a presentar una filosofía, un camino espiritual, una enseñanza de esta envergadura? Lo similar atrae a lo similar y si nosotros estamos en esas vibraciones atraemos perlas de sabiduría, enseñanzas que por supuesto nos va a seguir haciendo crecer mucho más. Porque al que más tiene, más se le da y al, poco tiene, al que poco tiene, eso poco se le quitará. Eso es así. Todo se trata de vibración siempre y los polinesios y los hawaianos nos transmiten esta enseñanza hace poquito tiempo que se difundió y que afortunadamente se está dando a conocer cada vez con más fuerza que tiene que ser repasada por todos nosotros que tiene que ser comprendida que tiene que ser asimilada, entendida porque no basta solo con haber escuchado el Hoponopono, haber leído sobre el Hoponopono, haber tomado un curso de Hoponopono y lo tenemos de moda un tiempo y luego ahí se fue. <risa> Recuerden ustedes que para meditar por lo menos necesitamos como unos tres años para llegar a meditar. No esperen ustedes ver los resultados del Hoponopono o de cualquier camino espiritual trascendental, importante, ver los resultados de un día para el otro, ver los resultados en un mes o en seis meses, ver los resultados porque lo, lo practicaron una semana y pasaron cinco años, y, y no, yo hice una semana, pono y, y bueno, no, no vi ningún cambio, estoy igual. No, no seamos nosotros ignorantes. Una técnica realmente se hace una con nosotros y podemos ver los resultados si somos constantes, si perseveramos, si trabajamos, si insistimos en ella. Todo en la vida es así. Y bueno, y con mucha mayor razón estas técnicas, estas filosofías y estos caminos. Claro, es verdad, no tenemos el ambiente, la vibración y... Y el sitio lleno de palmeras y cocos y playas idílicas, bueno, sí, en Cancún sí, aquí en México en Cancún sí. Pero bueno, la mayoría de las personas en el mundo no vivimos en esos sitios tan paradisíacos. Y si hay esos sitios paradisíacos, ya el hombre llegó y tomó control de todo y, y bueno, ya lo contaminamos, ¿no? Como de seguro pasó en Hawái y en algunas otras islas de la Polinesia ya no nos encontramos en esos sitios de igual manera, pero eso no significa que no podamos nosotros trabajar y perseverar en esta técnica. Y la verdad es que la rescato por encima de otras tantas al Hoponopono porque es simple de practicar y se llega a ver resultados, como dije recién insistiendo, pero por sobre todas las cosas comprendiendo y entendiendo. Porque si yo repito este mantra, que ya vamos a ver, de seguro la mayoría conoce, ese mantra de lo siento, perdón, te amo y gracias, si las repito una y otra vez, una y otra vez, y no estoy entendiendo en profundidad con lo que estoy trabajando, pues los resultados también van a ser mínimos, por más que pase dos o tres años, debo expandir mi conciencia, debo enriquecer mi alma, Ay, pajarito. debo, por sobre todas las cosas, elevar la vibración, es el deber y es la misión de cada uno de nosotros. En todos los videos siempre estamos repitiendo esta enseñanza, esta misión, porque no hay nadie de nosotros que se escape a esta realidad. Si estamos en este mundo de tercera dimensión, lo estamos para crecer, para despertar, para avanzar. Y hacemos infinidad de cosas, todas ellas muy importantes, y dejamos de lado esta, esta única misión, este único propósito que vale la pena. Porque todo lo que hayamos incorporado en nuestra alma, en nuestro interior, son los tesoros que van a valer por siempre y para siempre. Entonces, el Ho'oponopono, un hombre extraño para nosotros, un hombre que llama la atención, pero vean el significado. Ho significa acción. Y Pono ponopono, ponopono, no es poner, o sí es poner. Ponopono es perfección. Poner perfección, ¿sí? es corregir todos los defectos, es corregir todo aquello que tenemos enfermo en nosotros, es corregir aquello que está dañado y todo eso se puede lograr gracias a esta técnica. Eso significa Hoponopono, porque como lo dijimos en una de las charlas, nosotros no venimos a ser felices, venimos a sanar, todo ese cúmulo, ese paquete kármico representado por traumas, complejos, fobias y egos, puede ser corregido y puede ser sanado si tenemos la suficiente conciencia, habilidad y empleamos esta técnica. Todos ustedes han escuchado sobre el karma y todos lo traducen, al karma como dolor, como sufrimiento y si bien el karma son lecciones no aprendidas el karma no es ni más ni menos que el distanciamiento aquellas condiciones que nos aleja de nuestra verdadera esencia porque cada uno de nosotros en esencia es espíritu es verdadera persona, es pura sabiduría, es pura verdad, es pura luz. Y el karma, que ha sido alimentado por todos nuestros egos y demonios interiores, programaciones mal instaladas o memorias cargadas con una emoción negativa, como dice el Hoponopono, todas ellas nos han alejado del verdadero ser dicen los hawaianos que nosotros encarnamos a este mundo como con una vasija muy llena de luz y que a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, le vamos echando piedritas a esa vasija de luz. Todo eso es el karma, es la imperfección, es la enfermedad, son los traumas y esa luz se va apagando y esa luz se va alejando de nosotros, y entonces, claro, ahora somos esa piedrita, esa mente inferior, así le llamo en la plática anterior, los invito a que escuchen las escandalosas palabras de Jesús que incomodan, y decíamos que Jesús hacía una diferencia entre piedra y roca, sobre esta piedra, le dijo, Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy poco comprendido, muy poco entendido esto. La piedra es la mente inferior, la mente del ego, la piedrita, chiquita, pequeña. Lo cual si quieres construir con piedritas no puedes hacer algo muy alto. Se va a caer, se va a derrumbar. Pero qué tal si construyes con roca, con piedras grandes. Ah, eso es otra cosa. Ahí está la luz, ahí está la verdad. Entonces, fíjense, fíjense ustedes, ese cuenco se va tapando y la luz se va perdiendo. Y el Hoponopono lo que significa entonces, algunos puntos para tener en cuenta es que no es culpa, es responsabilidad. Esto es otra de las cosas importantes. Yo sé que los que hayan tomado el curso o los que hayan oído hablar del Hoponopono es lo primero que se nos dice. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es pura responsabilidad nuestra. Y claro, en primera instancia todo lo aceptamos. Es responsabilidad nuestra. Pero a la hora de la hora, y vamos a sincerarnos nosotros, siempre estamos haciendo culpable al otro. Siempre estamos haciendo culpable o responsabilizamos también a, al gobierno, al sistema, a, a las personas a nuestro alrededor, a la pareja, pero ya dejamos de lado esta esencia y esta verdad. Somos nosotros que como en una pantalla y como en una película, todos los acontecimientos y todas las personas que rodean, y que circunscribe nuestra realidad, es creada y es originada por nosotros mismos. Es difícil para la mente del ego entender, porque la mente del ego es separación y es división. Pero a medida que vamos escalando, a medida que vamos avanzando en el amor, nos vamos encontrando que esto es una verdad. Si escuchamos también la plática de leyes espirituales, de las cuales hemos hecho aquí hace algunos meses, vamos a entender también esta enseñanza, esta ley, o estas leyes que en el, eh, el Kivalión se dictan, las siete leyes del Kivalión, porque tiene que ver también con el Hoponopono. Una de ellas, la de vibración y la de ritmo, ¿sí?, por supuesto, explican perfectamente por qué todo lo que nos, nos sucede, nosotros lo generamos, nosotros lo creamos. Entonces, si hay personas que sacan de nuestro interior corajes, odios, rencores, frustraciones, decepciones, envidias, todo eso que se genera y todo eso que se está dando no es ni más ni menos que el espíritu trabajando para que nosotros nos demos cuenta, siendo que lo de afuera es un proyector, siendo que lo de afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro, nos demos cuenta que debemos de sanar todo eso. ¿Y qué es lo que hacemos todos nosotros? Todo lo contrario, lo alimentamos más, lo acrecentamos más. Porque el culpable es el otro, porque el responsable es el otro, nunca soy yo. Y entonces ando rechazando a esas personas, ando rechazando esas situaciones de las cuales no me voy a poder evadir. Se van a repetir una y otra vez en mi vida, de forma infinita, hasta que yo no asumo la responsabilidad de eso que está ocurriendo, de eso que está pasando. Y entonces sí, ya estoy en aptitud de empezar a emplear el Hoponopono. Otro de los puntos importantes es que las cosas no deben de cambiar según nuestras expectativas. Porque todos nosotros tenemos un ideal de lo que es la felicidad, pero ese ideal es limitado, es hecho en base a al concepto de felicidad que el ego tiene. Es en base a aquellas cosas que nosotros conocemos de forma consciente, que nos puede de repente llevar a un estado y una condición superior. ¿Y saben qué? Este consciente que nosotros tenemos no sabe prácticamente nada de la verdad. Es muy poquito. Por eso... Nosotros tenemos que desafanarnos de las expectativas, tenemos que dejar que el verdadero es ser, que ese yo cuántico, y ahí tenemos otra charla también, que los invito a que lo escuchen. Así se le ha llamado al espíritu, a esa esencia en nosotros. El Hoponopono le llama aloja, ¿sí? El aloja. Fíjense qué fantástico. ¿Sí vieron ustedes cuando? se los recibe en Hawái, bueno, no, muchos de nosotros no hemos ido a Hawái, pero vemos en la película que están las mujeres con las florcitas bailando, danzando, y dicen aloja, aloja, cuando uno llega y aloja, aloja cuando uno se va. Claro que uno quiere siempre el aloja, aloja cuando uno llega, no, no el aloja cuando uno se va. Y ese aloja es reconozco el espíritu y reconozco el ser en ti. reconozco la verdadera esencia que existe en ti, qué hermoso. Igual que el namaste, el namaste también significa lo mismo. ¿Mm? Entonces, si partimos de ese saludo, de ese, de ese primer intercambio de palabra que tenemos en pensamiento, en intención y vocalizado, por supuesto, en donde decretamos, en donde estamos, nosotros reconociendo eso superior, bueno, ya estamos hablando de que estamos a otro nivel. Todos nosotros cuando conozcamos a una persona, y yo veo aquí muchas caras nuevas, y les digo aloja a todos ustedes, les digo namaste, les digo bienvenidos a todos, pero bienvenidos al ser, no a los egos, los egos no los queremos aquí. Sí, al verdadero es ser, porque ese ser es maravilloso, es excepcional, es pura sabiduría, como decíamos. Y claro, es al ser que debemos dejar trabajar. Entonces, no tengamos ninguna expectativa, aprendamos todos nosotros a soltar las expectativas. Apliquemos pono? y vamos a hablar un poquito cómo aplicarlo, y dejemos que la sabiduría trabaje. ¿Sí? Todo cambio, otro punto importante, todo cambia y si yo suelto y cambio para bien, entonces todo se va dando de acuerdo a una frecuencia, a una coherencia y a una sincronicidad maravillosa y excepcional. No tengo de qué preocuparme, no tengo que andar planificando. Si yo me voy sanando y yo me voy curando y yo voy elevando la vibración, todo se va dando, fíjense qué increíble, qué peso tan tremendo me voy quitando de encima. Cuando desde pequeño aquí en Occidente se nos dice siempre: bueno, piensa en el futuro, piensa muy bien lo que vas a hacer, proyéctate, programa, decreta, visualiza, ve por allá, ve por aquí. Eso no significa que no tenga de repente alguna idea o algún sueño por ahí pero me desafano, confío en la voluntad divina, esa voluntad divina que no está allá, sino está aquí, en mí, dentro mío. Bien en claro lo dijo Jesús, y en los Nuevos Testamentos, bueno, entonces, a medida que vamos avanzando, otro de los puntos, vamos reconociendo la unidad en todo y en todos. ¡Qué increíble, qué hermoso! Cuando vamos elevando, vamos elevando la vibración, y eso significa acrecentando el amor, vamos sintiendo y nos vamos identificando con que todos somos una gran unidad. Todo lo de afuera y todo lo de adentro y todas las personas y la naturaleza no podemos separarnos de ella, es imposible, pero eso no dicho de boca para afuera, sino que se está viviendo, sino que se está sintiendo, todo se, a todo eso nos puede llevar el Hoponopono, a todo eso nos puede llevar los caminos espirituales trascendentales, porque todos son una misma cosa, todos contienen una única verdad, y esa única verdad es el ser es el espíritu es la divinidad es lo que existe en cada uno de nosotros y que, y que está enterradita y que está oculta y que está tapadita con todas estas piedras personajes o personas importantes que debemos de conocer en el Hoponopono en primera instancia es Mornach Simeona. ¿sí? Y Morna, Simeona eh, fue una cajuna. Cajunas son los chamanes, son las maestras espirituales de Hawái. Y Morna Cajuna, por ejemplo, aquí hice un extracto, decía, nosotros estamos aquí solamente para traer, para traer paz a nuestra propia vida. Y si traemos paz a nuestra pro propia vida, todo a nuestro alrededor encuentra su propio lugar, su propio ritmo y paz. Y eso es todo lo que es el Hoponopono. Miren qué maravilloso. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el sendero que yo tengo que recorrer? Aquel que me lleva a la paz. ¿Qué dice un maestro ascendido? ¿Qué decía Jesús cuando se presentaba a su discípulo? ¿Qué es lo primero? La paz esté con vosotros. De ahí partimos, es lo importante. Cuando todos ustedes están emprendiendo proyectos, iniciativas, están impulsando un deseo que no les esté transmitiendo paz o llevando a la paz, no es por ahí. Lo único que estamos haciendo es alimentar ese, esos egos en nosotros y enfermarnos aún mucho más porque el espíritu trae cualidades, principios que son innatos en él, y entre ellos, por sobre todas las cosas, está la paz. Entonces, muy bien, Mornach, Simeona, partiendo con este concepto, partiendo con este, esta señal, porque eso nos muestra que es una verdadera cajuna, y luego otro, otra de las personas importantes, por supuesto, es el doctor Len. De seguro han oído hablar aquellos que han leído sobre el Hoponopono. Y el doctor Len, claro, al principio era un escéptico, porque él es psicólogo, todavía vive. Y bueno, se encontró con Mornach, le enseñó toda esta técnica ancestral y se decidió a aplicarla. Y claro, viendo, creyendo, dijo el doctor Len. Pero claro, profundizó en sus enseñanzas y se acercó a uno de estos pabell pabellones psiquiátricos en Hawái, en donde parece que había unos 30, 40 desequilibrados ahí que estaban muy, muy mal, ¿eh? Y aquel que entraba no salía. Había, había que caminar, dice, por esos pasillos dándole la espalda a la pared. No le podías dar la espalda a ninguna de, de estos loquitos, de estos internados, porque... Muchos salían acuchillados, muchos doctores y enfermeros salían, salían golpeados. Estaba bravo el asunto, y eso está bien documentado. ¿eh? Y al cabo también de tres años, porque claro, esto es otra de las cosas que no se cuenta tanto en el Hoponopono, pero que hay que decirlo, no es que entró el doctor Len y a la semana ya se habían ido todos los loquitos. No, fue después de tres años... De hacer hoponopono a todas estas personas enfermas en un grado extremo, y todas ellas las curó y las sanó sin conocerlas personalmente. Fíjense qué fantástico. Simplemente entró en contacto con estos expedientes, empezó a curar y empezó a sanar a todos estos internos, estos enfermos en alto grado de desequilibrio. Y todo sin ver a la persona, sin ver a las personas de forma directa, sino simplemente tomando sus expedientes y haciéndose uno con ellos. Porque eso es fundamental. Si a mí me llega una situación, sea esta situación en vivo y en directo, sea esta situación porque me la contaron, sea esta situación porque la leí, sea esta situación porque la veo a mi alrededor, sin ningún lugar a duda me está marcando algo, porque es parte de mi realidad todo eso. Y el doctor Len dijo entonces, todo lo que tiene estos internos, todos estos grados de enfermedad y de locura, todos estos padecimientos, todos estos gravísimos traumas, todo eso está en mí y yo soy responsable de todo eso, porque yo creo mi realidad. Y él se unificaba con esos expedientes, él se hacía uno con todos estos problemas, y ahí aplicaba a Hoponopono. Ho y entonces sanaba, y entonces curaba su interior, y entonces sanaba, y entonces curaba su realidad. Y como dentro de su realidad estaban estas personas, Vieran qué increíble, qué extraordinario. Después de tres años ya no había ningún interno. 28 habían sido dados de alta y dos creo que habían sido trasladados. Bueno, una cosa así. El tema es que hasta creo que el pabellón se cerró. No hay negocio para la medicina esto, ¿eh? Pero bueno. Ahí está ese ejemplo. Y claro, ahí el doctor Len dijo, no, pero por favor. No solo he visto que he curado y he sanado, y eso es secundario, he visto que mi realidad, mi vida ha cambiado y se ha sanado, y eso no hay forma de contradecirme, lo he visto. Y entonces el doctor le decía en algunos de sus extractos, en algunas de sus pláticas, dice, esto es uno de los mayores problemas de los terapeutas, ellos piensan que, ellos piensan que están allí para salvar a las personas, cuando en realidad están allí para limpiarse a sí mismos. Yo esta plática que estamos dando a través de YouTube y aquí en el café, realmente la estoy dando para mí. Es que tengo que seguir machacando y repasando el hoponopono. Tengo que seguir teniéndolo presente. Eso es lo importante, eso es lo fundamental. Y ustedes me sirven de excusa. YouTube me sirve como herramienta nomás para ayudarme a mí mismo, para sanarme a mí mismo y así en todos los aspectos de la vida dice también el doctor Len, el intelecto tiene que escoger puede funcionar comandado por los problemas o puede funcionar comandado por la inspiración y esa es nuestra elección y eso es lo que nosotros llamamos o destino o libre albedrío porque si actuamos de acuerdo a nuestras programaciones, a nuestras memorias, a todo lo que está instalado en nuestro subconsciente, y no solo por nosotros mismos, sino por generaciones inclusive, hasta siete atrás, eso es destino puro, no hay libre albedrío ahí. Ya, nuestro libro de vida está escrito, no hay forma de salirnos de ahí si siempre estamos aferrados a la mente inferior, al ego. Por eso debemos permitir que la inspiración, que no es ni más ni menos que esos rayitos de luz que surgen de la verdadera persona, dirija nuestra vida, nos redireccione hacia esa libertad, hacia esa dicha y hacia esa sanación que todos nosotros buscamos sin ningún lugar a duda. ¿Y cómo sabemos que en la inspiración, la que está hablando, y no son los egos o no es la mente inferior? Bueno, este trabajo yo lo defino como trabajo de mujeres y juego de niños. <risa> trabajo de mujeres porque sí es sutil, es delicado, y juego de niños porque realmente es simple. Cuando la inspiración surge en nosotros, cuando es el espíritu el que nos habla, nos habla y no hay dudas, es por ahí sin ningún lugar a duda. es la voz del corazón, es el maestro interior, es algo que se siente con una fuerza increíble, excepcional. ¿Y qué pasa cuando es la voz del intelecto? Ah, bueno, viene con un montón de justificaciones, de razones, de fundamentos. Ya no, nos queremos convencer y ahí está la duda, y ahí está el miedo, y ahí están las inseguridades. Ahí hay pura mente. Y la mente superior no tiene nada que ver con esta mente racional del intelecto que nosotros tenemos. Esa mente superior tiene razones que esta pequeña razón desconoce y por eso no tenemos que dudar a lo último les voy a leer un cuentito que va a graficar esto de manera excepcional y vieran que, qué bonito es comprenderlo así bueno nosotros sabemos entonces y hablamos recién de que en el Hoponopono en primer lugar tenemos que Asumir esa responsabilidad de todo esto que nos sucede. Y entonces, claro, tenemos estas palabras gatillo o estas palabras clave, estas herramientas de lo siento, perdón, te amo y gracias. Es lo que siempre se ha repetido, es una de las herramientas a nuestra disposición, porque no es esta la única, hay varias más. Y es más, cada uno de ustedes puede crear su propia herramienta, si a ustedes les sirve eso es lo importante. Nosotros les enseñamos las que ya están instaladas y qué grupos de personas siguen. Por ende, como todos estamos conectados, entonces tiene una fuerza extra. Eso es verdad, pero no significa que yo no quiera seguir con algunas técnicas que a mí me sirven. Y bueno, el lo siento, perdón, te amo y gracias, repetir. O el lo siento, el perdón o el solo te amo, o el solo el gracias, cada vez que ocurre alguna de estas situaciones que nos perturba, nos afecta o nos muestra esas falencias, esas debilidades, esas enfermedades que tiene nuestra alma. Hacerlo mentalmente, pero sentirlo también y actuar de acuerdo a la no expectativa y a soltar el control que queremos tener sobre las cosas, va a dar un resultado poderosísimo porque lo primero que se siente es paz después de hacer esto y entonces vamos en buena dirección no como decía Mornach Simeona <risa> eh, otra de las técnicas que también está a nuestra disposición que podemos recurrir es la respiración Ja esta respiración Ja es muy simple y es Consiste en inhalar en 7 segundos, contando mentalmente, retener 7 segundos, exhalar en 7 segundos, volver a contar 7 segundos antes de volver a inhalar. ¿Sí? Y otra vez de nuevo. Inhalo en 7, retengo en 7. Exhalo en 7. Espero otras 7. Y así. En cuatro tiempos. La respiración ja también me lleva si yo la, la quiero usar como herramienta, hacer el Hoponopono, asumir la responsabilidad de esto que estoy viviendo y a soltar, y a dejar que el espíritu y la divinidad, el ser que habita en mí, nuevamente lo remarco y lo subrayo a esto, el ser que habita en mí, la verdadera persona, trabaje con su inmensa sabiduría. Y lo puedo hacer, esta respiración, también generando un mudra, el mudra del infinito, este, este también es otro otra de las herramientas que tengo a mi disposición. O simplemente hago el mudra, si me identifico con el mudra solo, y esto lo relaciono con todo ese Hoponopono, con la responsabilidad, con el lo siento, con el perdón, con el te amo, con el gracias, con todo lo que hablamos. Otra de las herramientas que está a nuestro disp nuestra disposición, tenganlo ustedes presente y elijan alguna de ellas o escojan todas como más les sirva, es el agua cromada en vidrio de color azul. Agarramos una botellita de color azul, la llenamos de agua purificada y la dejamos al sol. Unas dos o tres horas, no es necesario más tiempo. Aquí en Ciudad Victoria no nos podemos quejar del sol, ¿eh? siempre hay para cromar agua aquí. <ríe> y en grandes cantidades, de aquí podemos enviar a todas partes del mundo agua cromada. <ríe> bueno, esa agua eleva la vibración, todo esto ustedes bien saben que ha sido comprobado científicamente. Las moléculas del agua se han podido eh, cristalizar, congelar, se han estudiado en poderosos microscopios y se han visto que adquieren formas bellas cuando se le da una intención positiva o cuando se la croma con el vidrio de color azul y el sol. Y todo eso beneficia a, eh, al cuerpo, por supuesto, pero también a las memorias, al alma. Y todo esto aplica joponopono y sana nuestro interior, Déjenme ustedes decirle que esto viene también de la época egipcia. ¿eh? Los egipcios conocían esto y también cromaban el agua. No solo los hawaianos o, o el Hoponopono actual eh, ha descubierto esto. Es muy antiguo. Bueno, se ha visto también que las fresas y los arándanos, para aquellos que gustamos de esta fruta, borran memorias también. Memorias no del estilo al. Heimer, ¿no? <ríe> no estamos hablando de esas memorias. Aunque hay algunas que sí nos gustaría borrar, ¿no? <ríe> no borra memorias que vienen cargado con una emoción negativa, esas que nos enferman. Entonces, comer andan arándanos y fresas y hacerlo de forma consciente también puede ser una herramienta a nuestra disposición. Está el famoso póster o imagen y aquí lo vas a poner Ricky en el video del girasol. Ese también es una imagen que se ha usado como detonante para, para poder sanar y hacer Hoponopono. Es otra de las técnicas que podemos usar. Luego también, para ir finalizando, eh, está el de el lápiz con una goma atrás, así como este, en donde escribimos el problema o traemos esas cuentas que nosotros debemos y que nos están mortificando, esa tarjeta de crédito, esos impuestos que son impagables ¿no? y, y que nos mueven y, y nos sacan de nuestro centro. Y entonces visualizamos que estamos borrando ese problema. Damos unos golpecitos y hacemos así borramos. Lo ponemos en un papel o en un sobre o en un cuaderno y lo volvemos a hacer de nuevo tantas veces y dejamos que el espíritu trabaje eso es otra de las herramientas que tenemos a nuestra disposición también está el de la vela fíjense ustedes, muchos sin conocer el Hoponopono siempre ponen una vela blanca no por para que se dé algo o para que se sane a alguna persona bueno, estamos aplicando Hoponopono sin darnos cuenta dejamos que, que esa luz en la vela haga su trabajo quemando la vela, pero por supuesto estamos también detonando, y esto es lo más importante, que el espíritu trabaje en esa situación, esa mente superior. Bueno, aquí algunas herramientas ¿no? que tenemos a nuestra disposición y que si las trabajamos a lo largo de cierto tiempo, en cierto periodo, eh, bueno, vamos a ver resultados excepcionales. Y el primero, como les decía recién, es la paz. La sonrisa se va acentuando en nosotros. Y nuestra alma se va sanando, se va curando. Vamos borrando el karma. Y por eso es una fantástica llave para ir, una llave maestra que va abriendo todos esos cerrojos kármicos y nos va desatando de esta ilusión, de esta matrix de esta vida enferma que todos nosotros vamos llevando, porque si estamos encarnados, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido en todas nuestras charlas, es porque nuestra alma realmente está enferma, si no, no vendríamos aquí. Hay mundo, hay universo, hay realidades mucho más excepcionales, que son esas las que nos corresponden vivir, una vez sano, claro, pero como no tenemos esa condición, entonces venimos a este pabellón <risa> llamado Tierra, porque <risa> realmente debiera de ser una, en primera instancia una escuela, pero estamos muy lejos de ser una escuela. En segundo lugar debiera de ser un hospital, pero estamos aún mucho más lejos de ser un hospital. Entonces es un loquero, un loquero de ese al que fue el doctor Len, pero todavía... No ha llegado ese doctor Len, que somos nosotros mismos, para cambiar nuestra realidad. Hagamos entonces presente al doctor Len, al Hoponopono en nuestras vidas, para que se transforme en ese pabellón vacío de enfermedad, vacío de locura, y solo reine la dicha, la luz, la alegría, la abundancia y la prosperidad. ¿Sí? Y voy a finalizar esta plática, porque ya llegamos a los 40 minutos, me indica aquí nuestro querido Ricky, voy a finalizar entonces contando esta historia. Fíjense ustedes. Le llamé la historia de Tomás y el Hoponopono. Había una vez un hombre llamado Tomás. Vivía en una ciudad burocrática llamada Ciudad Victoria, en la que había obtenido... Un puesto como pequeño funcionario. ¿Le suena a ustedes conocido esto? Bueno. <risa> y parecía muy poco probable que fuese a terminar sus días como director de una secretaría. Porque ustedes saben, cada seis años los gobiernos cambian <risa> y los funcionarios cambian. Si sí lo sabremos aquí en Victoria, ¿no? A que no saben de dónde me inspiré para dar esta, este cuento. <risa> una tarde. Cuando estaba caminando eh, por la plaza aquí del, del 15, <risa> bueno, estaba caminando por ahí, eh, eh, cerca de su casa, empezó a hacer Hoponopono de manera sincera e intensa. Claro, veía que estaba por terminar su trabajo, estaba, se estaba llenando de miedo, y dijo voy a hacer Hoponopono y voy a ser joponopono no solo para sanar los miedos, las angustias, quiero que realmente el espíritu se manifieste, quiero que realmente mi vida cambie en dirección hacia la trascendencia, mucho más allá de lo que el sistema, la ilusión y la matrix me ofrece. Así dijo Tomás. Y de repente el espíritu de aloja se le apareció vestido con una túnica de radiantes colores y Aloja le habló a Tomás y le dijo, hombre de brillantes perspectivas, claro, no era un hombre común y corriente, se ve que la verdadera persona dijo, aquí tengo chances, si yo invierto en él, siento que me va a dar resultados, porque si nosotros somos un emprendimiento fallido de desde el comienzo, Aloja no se va a presentar en nuestra vida. Nadie va a querer invertir, y mucho menos el espíritu, en algo que va directo al fracaso, ¿no es así? Pero aquí Tomás era algo diferente. Y le dijo, deja tu trabajo y encuéntrame junto a la ribera del río dentro de tres días. Bueno, y desapareció Aloja. Tomás fue a ver a su superior... Eh, conmovido, no dije el nombre, del superior, pero ustedes podrán ponerle el nombre que quiera y conmovido por este encuentro, le dijo que tenía que partir todo el mundo en Ciudad Victoria se enteró pronto de esta decisión y, di y dijeron pobre Tomás, se ha vuelto loco pero como había muchos candidatos para su puesto, no tardaron en olvidarlo en el día señalado, Tomás se encontró con el espíritu de Aloja, quien le dijo, quítate las ropas y arrójate al río, quizás alguien te salvará. Oh, Aloja. Tomás lo hizo sin reclamarle, aunque se preguntaba si se había vuelto loco. Puesto que sabía nadar, no se hundió, pero fue arrastrado por las aguas largamente antes de que un pescador lo hiciera subir a su bote y le dijera, no creo que haya sido aquí en el, en el río San Marcos, porque ahí no hay pescadores y ni siquiera hay río, así que es otro, ¿eh? Otro. Eh, se encontró con el pescador, lo hizo subir al bote y le dijo, hombre loco, la corriente es muy fuerte, ¿qué estás tratando de hacer? Tomás dijo, realmente no lo sé. Solo hice joponopono y aquí estoy en el río. <risa> Estás loco, dijo el pescador, pero te llevaré a mi cabaña junto al río y veremos qué puedo hacer por ti. Miren. Cuando el pescador descubrió que Tomás hablaba bien, aprendió de él a leer y a escribir. En cambio, eh, Tomás le dio, eh, a cambio, perdón, el pescador le dio alimento y un lugar donde habitar. Tomás ayudaba al pescador en su trabajo. Después de unos pocos meses, Aloja volvió a aparecer. Esta vez, esta vez al pie de la cama de Tomás y le dijo, ahora levántate y deja a este pescador, ya veremos qué se hace contigo. ¡Ah, caray! Tomás salió inmediatamente de la cabaña, fíjense Tomás, ¿eh? no se aferraba a nada, no se apegaba a nada. Se vistió como pescador y vagabundió hasta llegar a una carretera. Cuando se hizo el día, vio un agricultor en un burro, en su camino hacia el mercado. ¿Buscas trabajo? le preguntó el agricultor, porque necesito un hombre que me ayude para traer de vuelta algunas compras que debo hacer. Tomás lo siguió, trabajó para el agricultor durante casi dos años tiempo en el cual aprendió bastante sobre agricultura y siguió haciendo joponopono. Un atardecer, mientras estaba, limpi mientras estaba limpiando eh, el algodón y las plantas, se le apareció Aloja y le dijo, «Deja este trabajo, ve a la ciudad de Monterrey y usa los ahorros para convertirte en un vendedor de ropa». Ahí muy cerca de los judíos, ¿no?, porque hacen esto generalmente obedeció. En Monterrey se hizo conocido como vendedor de ropa. Y no volvió a ver al espíritu aloja durante tres años, pero siguió haciendo Joponopono. Había ahorrado una suma considerable de dinero, porque bueno, estaba en Monterrey y había aprendido las costumbres de los regios. <risa> Mi saludo a todos los regios, los queremos mucho de aquí. <risa> y estaba pensando en comprar una casa, cuando Aloja volvió a aparecer y le dijo dame tu dinero, vete de esta ciudad y ve tan lejos como a Chiapas y trabaja allí como almacenero Tomás lo hizo, en realidad empezó a mostrar signos bastante ciertos de iluminación Curaba a los enfermos, servía a sus, a sus conciudadanos y durante su tiempo libre notaba que los misterios se iban profundizando en él cada vez de forma más acentuada. Filósofos, hombres de negocios, políticos, la gente en general lo visitaba y le preguntaba ¿Con quién estudiaste? Es difícil decirlo, contestaba Tomás. Sus discípulos le preguntaban, ¿cómo empezaste tu carrera? Él decía, como un pequeño funcionario, ¿y lo abandonaste para dedicarte a vivir en un monasterio? No, simplemente lo abandoné, decía Tomás. Y sus discípulos no le entendían, la gente se le acercaba para escribir la historia de su vida. ¿Qué ha sido en tu vida? le preguntaba. Salté a un río, me convertí en un pescador, después me fui a una cabaña en la mitad de una noche... Después de esto me volví agricultor y mientras estaba limpiando algodón cambié y fui a Monterrey donde me convertí en un gran vendedor de ropa. Ahorré algún dinero allí pero lo dejé y después vine a Chapa y, y trabajé como almacenero y aquí es todo donde estoy ahora. Pero esta conducta inexplicable no ilumina para nada tus dones tan extraños y tus ejemplos maravillosos decían los biógrafos y los discípulos. Así es, decía Tomás. De tal suerte los biógrafos organizaron para Tomás una historia muy excitante y maravillosa, porque todos los santos deben tener su historia, y la historia debe ser de acuerdo con el apetito del oyente, no con la realidad de la vida. Y nadie puede hablar del Hoponopono directamente porque es demasiado simple e irracional, como para que sea la llave de la iluminación. Y aquí termina la historia... Y a todos ustedes, amigos, amigos televidentes también allá, le digo aloja y hasta la próxima.